Ahora sí, mi güera, eh, gracias nuevamente. Agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. Primero, danos tu nombre y la asociación que representas, güera. Yo yo lo conozco, pero necesito que lo conozcan otros. Sí, Cecilia del Refugio Zaragoza Infante, Neurocer AC, que es la razón social, mielofibrosis, MF, que es realmente una enfermedad, pues, digamos que eh, de baja incidencia, pero eh, mucho, muy alta en, en la realidad entre, los, entre las personas. Y están las dos asociaciones, NeuroCer, cuestiones neurológicas, porque uh -huh. tengo una, una medicamentos neurológicos uh -huh. y atentos a todos los temas neurológicos precisamente. Y mielofibrosis, porque padezco mielofibrosis desde hace 30 años, empecé con trombocitemia uh -huh. y hace 10 años, después de un infarto, fui diagnosticada con mielofibrosis, que es cáncer de okay. eh, médula. Um, Ceci, ¿hace cuánto tiempo se constituyó tu asociación? Uh, fue en el 2000 11, uh, la primera, Neurocer, Ajá. en 2013, a principios del 13. Ajá. Primero fue neuroser y después eh, mielofibrosis, eh, por, con un acta de asamblea se subió a Neurocer. Okay. Es una sola asociación, pero tiene dos verdaderas causas. Okay. El universo de pacientes al que ustedes se abocan entonces es específicamente cuál? Estamos ahorita trabajando mucho en mielofibrosis. Neuroser siempre ha sido también vigente en el área de estudios con psicólogas y con toda la, eh, la cuestión de asesoramiento. Uh -huh. Tenemos una excelente psicóloga con maestría y doctorado, es la licenciada en psicología y pedagogía, eh, Mónica López Calva, uh -huh. y bueno, por esta área. Y en el otro, en lo que es... Mielofibrosis, somos la primera asociación en México okay. porque empezamos precisamente con el laboratorio eh, que hoy nos da este medicamento que es, Yacabi, que es Y bueno, pues estamos ahorita eh, con un universo aún pequeño, por decir así, porque por la contaminación que hay y todo lo que existe de... de, de Tantos químicos y demás, esto se va directamente a la médula, muchas personas uh -huh. lo no resienten, pero eh, afecta a los órganos. Y eh, uno de los síntomas, perdón, me estoy adelantando mucho, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes. Eh, uno de los síntomas claves es tener uh, el vaso crecido, eso es uno de los síntomas de la mielofibrosis. Muchas personas fallecen el infarto de los pulmones de los riñones pero no era mielofibrosis okay. en realidad estamos luchando con eso que sea una información veraz para que se sepa que no nada más es tener algo en algún órgano es que puede haber una enfermedad o una afección mucho mayor detrás de ella cierto um independientemente de lo que ya me contaste dame una breve semblanza breve semblanza de tus organizaciones por favor Ceci. claro que sí. nosotros hemos viajado a algunas eh, ciudades de méxico haciendo reuniones tenemos un grupo muy pequeño porque mielofibrosis no es fácil de detectar estamos siempre en los medios de comunicación como tú has de saber, alguna vez me dediqué mucho a los medios. Hoy he bajado un poquito el, el, el, pues, eh, el tenor de seguir en ello, pero este mes o el que viene entramos de nuevo a seguir precisamente en aras de dar información sobre la salud, sobre lo que es la detección temprana. Nosotros hemos hecho eh, algunas obras de causa, mayor para, para personas que han estado graves precisamente por mielofibrosis y hemos hecho enlaces. Realmente me he dedicado mucho a los enlaces, David. He enlazado a muchísimas personas que hoy yo sé que pues no fue mi mano, fue la mano de Dios que me ha enlazado, incluso estar con ustedes es la mano de Dios y me dedico a enlazar. Esa es mi misión primordial. Creo que a las personas que tienen una cuestión grave las enlazo exactamente donde necesitan estar Ajá. y hoy con salud muy bien muy bien Chesa. hasta este punto en el trabajo que rutinariamente haces y desde hace ya tanto tiempo ¿cuál entenderías tú como el mayor logro de tu asociación y acabo de escuchar uno que pudiera hacerlo pero ¿cuál es ¿Para ti el mayor logro hasta este punto de tu asociación? El mayor logro, ver a los pacientes eh, con vida. Don Carmelo Plata, que eh, realmente llegó con nosotros con una diabetes avanzadísima, la aminofibrosis. Lo acompañamos directamente al a IMSS, no, él es, perdón, al ISTE, porque a él le toca el ISTE, uh -huh. eh, hace muchísimos años, bueno, estoy hablando de unos ocho años, Llegó grave y hoy lo veo con vida a otra persona de San Juan de los Lagos. En fin, esa es mi mayor eh, satisfacción. Ahora, logros en cuanto a hacer entró de la asociación, hicimos un foro uh -huh. en la Cámara de, de Senadores, uh -huh. eh, y bueno, pues es, es parte de movernos y hacer todo por llevar a, a que esto se dé a conocer a que realmente. Se escuche. qué bueno, Ceci, yo tengo el gusto enorme de conocerte ya hace algún tiempo, hace años, y siempre he tenido la impresión de tu voluntad por hacer esto, tu vocación, independientemente de que como todas las mujeres en México tengas múltiples actividades diarias que ejercer, siempre te das tu tiempo para hacer esto y eso es admirable porque pues no todos tienen esa convicción. Y, Tú lo sabes muy bien porque te dedicas a esto. Para que uno se aboque a estos temas, primero tienes que ser muy disciplinado, muy determinado y por supuesto tener el acompañamiento de tu familia. Porque, porque si no tuvieras el acompañamiento de tu familia, y me refiero a toda tu familia, sería muy difícil porque a veces las cosas se complican cuando alguien no está de acuerdo en el trabajo que haces al interior de tu asociación o porque alguien no está de acuerdo porque a lo mejor se descuida la casa, es un tema bien complicado y por eso es de manera importante resaltar que las mujeres como tú hacen esto independientemente de todas sus otras actividades que son muchas. Te felicito, Ceci. Ahora, tú tienes un enorme paquete de agenda de trabajo, ¿cuál consideras tú, independientemente de lo que ya has venido haciendo y continúas fortaleciendo, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es una tarea pendiente que tienes para con tus pacientes que ya es impostergable? El estar al pendiente de que ellos tengan el medicamento, eh, para mí darles seguimiento eh, la forma quizá no es la que me encantaría porque ha habido algunas piedritas en el camino verdad creo que todos entendemos esa parte sí. porque es grande se come el chico en ocasiones a mí me ha tocado sí. pero aquí la situación es ver que todos los pacientes tengan su medicamento que tengan la calidad de vida, estar al pendiente de que su sistema inmunológico no se baje por depresión. Porque es muy importante ese seguimiento, ese enlace que tenemos, que no nada más es virtual. Yo tengo que agradecerte a ti, a Celita, a tus hijos, de verdad, esa maravillosa uh, manera de motivarnos a nosotros los que somos líderes de, de asociaciones, porque nos han inyectado una cuestión muy importante, David, um, el enlazar con esta, con esta situación que tú me mencionas, con ese íntetu, con ese vámonos para adelante. Recuerdo algo que tú dijiste, toca la puerta, si no, tírala. <risa> o sea, queda claro que así va, ¿eh? Sí, sí. por lo menos en México, mi huera preciosa, así es, mira, yo pensé hace algún tiempo que... Yo inicié todo este tema de manera personal hace casi 25 años. Sí. Y cuando terminé por resolver el tema de mis hijos, eh, supuse que ya estaba listo el asunto. Luego Paulina me dijo que por favor ayudar a otras mamás, porque tú ya sabes que 8 de cada 10 familias con enfermos como estos, como los que nosotros tenemos, solo tienen mamá. Entonces eh, empecé este asunto. Y hace algunos años pensé ya no voy a tener que literalmente sacar la pistola para solucionar algunos casos. Pues fue mentira porque sigo sacando en algunas ocasiones, vaya, bueno, es figurado el ejemplo, pero a veces tengo que ir directamente e intervenir directamente porque sí. parece mentira, pero en México, cada que hay un nuevo gobierno, cada que hay un nuevo director de instituciones, cada que hay un nuevo secretario de salud, tienes que volver a empezar porque eh, no hay una constante en, en cuanto a las tareas que al interior de las instituciones deberían de ser perfectamente claras. Nosotros lo tenemos claro porque hacemos esto de manera continua, pero ellos no porque lo suspenden cada que hay cambio de alguien. Entonces, sí. sigue siendo así, eh, como dije, o como he dicho muchas veces, y tú me conoces, eh, si en México no se hacen las cosas a huevo, no se hacen. Y yo literalmente obligo a que en muchas ocasiones, las cosas sucedan. La semana pasada o, o, obligué vía remota a que sucedieran algunas cosas para dos pacientes pequeños. Es increíble que en este momento, entendiendo la gravedad de la pandemia, entendiendo esa gravedad, es increíble que te digan, sí, pero en este momento no tenemos ojos ni tiempo para otros. los que se mueran, ¿no? Que Ay, se muera pues... un niño de 8 años, que se muera el otro niño de 12 años, porque no tienes ojos para otro ni tiempo para otro. Eso no es posible. Entiendo que estamos tan limitados que es complicado, pero hay que seguir dándoles atención. Por eso sí, me hiciste recordar eso. Sí, son tiempos que se repiten y esfuerzos que no pueden parar. No, no, no, en definitiva. No, te valoro muchísimo este trabajo que, como bien dices, con la familia de la mano y hay que alabar y, bueno, agradecer infinito a Dios y a la familia. Y una de las cuestiones que también la familia debe de tener en cuenta, por lo menos la propia, y yo creo que sí lo hacen, es ver el gran esfuerzo que hacemos los que tenemos algo que es grave y que sin embargo lo hacemos para aparentar menos grave y que le echamos galleta y hacemos todo lo que no hacen los demás. Créemelo, o sea, yo puedo decir que no hacen que gracias a la familia, escuchar a una persona, están vivas las personas. Y no, yo pienso que las personas que tenemos algo grave, híjole, no es porque yo me ponga. Pero he visto ejemplos, y los tengo ustedes también, en donde creo que somos hasta los que más hacemos y menos nos quejamos. Entonces, no personas que estemos dando, ay, es que vengan a hacer por nosotros. No, valorar esto en este momento que tú mencionas y, y volviendo al tema de los medicamentos de todos los enfermos que hay de todas las personas que no tienen ese sistema de salud propio sí. adigno, para atender sus necesidades, es indignante de verdad, créeme que estoy indignada porque no se trata de gobierno se trata de personas sí. y créeme que ahorita estoy ilusionadísima porque no veo que se entregue a México la voluntad de dar para la salud, sí. o sea, no la verdad sí. ¿Y qué, pena? qué pena, ¿eh? Porque yo contigo, con tu esposa, con tus hijos, con miles de personas hemos estado de la mano eh, en proyectos incluyentes. ¿En dónde está eso? Todo eso es nulo. Y de verdad, eh, yo creo que habrá que rescatar los artículos de la, de la mm. Constitución en donde se habla de los derechos a la salud, que yo creo que esos son irrevocables, porque ahí sí yo creo que sería el colmo que hubiese decretos, ¿eh? O sea, no, no, no, no, es imposible, o sea, esto es una pandemia, pero además están los problemas graves que venimos um, arrastrando, ahora sí que venimos arrastrando los, los mexicanos, como todo el mundo, pero nuestros problemas han sido muy serios, como para grabarlos más, con la falta de apoyo. Sí, Siento que... que deben de apoyarnos, creo que sí. Sí, te iba, la, la siguiente pregunta era, ¿qué te preocupa de la situación actual? Ya me lo comentaste hace unos momentos. Lo cierto es que el impulso y eh, la dedicación, ahora menos que nunca, debe parar. Eh, evidentemente yo no envío a todos los amigos y asociados, aliados de la FEMEXER, toda la información que mando. Pero en los últimos dos meses hemos hecho un trabajo que seguramente se va a solidificar en cuanto vayan pasando las semanas. Una cantidad enorme de documentos y de, y de intenciones específicas en la Cámara de Diputados y Senadores, eh, otras en la OEA y otras en la ONU y en la eh, Organización Panamericana de la Salud, para eh, hablar de temas que tienen que ver con esto que acabas de mencionar, esta condición que no debe de, de ninguna manera suspenderse para el avituallamiento de los medicamentos, la puesta en las farmacias de lo que requieren nuestros pacientes, etcétera. He involucrado al Ejecutivo Legislativo, a la academia, a las instituciones, a todos. Luego, luego te mando unos de los documentos que he mandado. Algunos ya me los han contestado. Es un tema. Yo, yo pensaba, Ceci, que en estos meses de pandemia las cosas para nosotros en razón de trabajo iban a disminuir. No, me equivoqué, me equivoqué y, y me equivoqué como en muchas ocasiones te equivocas porque tienes una percepción que no era la correcta. Hoy hemos recibido más correos que antes, evidentemente, porque como no nos pueden ver personalmente, muchos más correos, muchas más llamadas, muchos más WhatsApp, muchos, he tenido que hacer videoconferencias. Creo que en estos tres meses llevo no sé cuántas videoconferencias entre grupos de pacientes, pacientes, papás, farmacéuticas, etcétera, que yo evidentemente no pensaba que iba a suceder así. Sucedió así, por algo será, y hemos estado atendiendo todo de manera puntual. Tienes eh, absoluta razón, que es una concretísima eh, reseña de lo que no debería estar sucediendo. La pandemia, la pandemia virulenta, Virulenta en todos los sentidos, virulenta por el virus COVID y virulenta por lo fragmentado de nuestro sistema de salud. Se ha visto absolutamente eh, desnudado con la pandemia. Hemos visto la carencia enorme que tenemos, eh, las carencias enormes que tenemos en el sistema de salud, la desincronización, la falta de atención a detalles específicos para que no haya un, eh, una falta de seguimiento a nuestros pacientes. Eh, yo he observado al IMSS, ISTE, Pemex, Sedena y CEMI. Creo que quien mejor, ha, quien mejor ha respondido a estos temas es el ISTE. Vaya, salvo la percepción de otros, pero lo que yo he visto en el IMSS y en todos los demás, comparado con el ISTE, creo que el ISTE ha respondido un poco mejor. No quiere decir que mejor, pero un poco mejor sí. sí, sí, sí. Eh, en fin, son temas que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo para que no haya una interrupción. Yo he tenido oportunidad de saludar al presidente actual tres veces en el aeropuerto, en aeropuertos. Me lo he encontrado coincidentalmente, nunca por cita ni nada, por supuesto, en aeropuertos. Y las tres veces he hablado con él, digamos que un máximo de dos minutos. Y en todos los casos hablo de los pacientes con enfermedades raras. Y en todos los casos, desde la primera vez me comentó, sin lugar a dudas, sin discriminación, y sin desatención al tema, es complicado todo porque es un enorme universo de características que se tienen que cumplir y de necesidades que se tienen que satisfacer. Pero estamos en eso. Yo, yo creo que muchos hombres de los que están hoy en el gobierno tienen buena intención, pero les falta muchísimo conocimiento. No recorrieron la curva de conocimiento. Eh, hay intención, pero no hay la preparación para llevar a cabo o a efecto las cosas que se tienen que hacer y entonces tienes que estar detrás de ellos para decirles no esto es así y esto es así y esto es así totalmente de acuerdo en fin, lo, lo vamos a tener que resolver sí. preciosa fíjate que estoy totalmente de acuerdo David. y una de las cuestiones es que no se dejan asesorar Muy bien. no se dejan ni siquiera sugerir eso eso es una cuestión muy despótica, por decirlo, porque además estamos hablando de vidas, no estamos hablando de cosas superfluas, estamos hablando de la salud de los mexicanos. Cuando hablamos de la salud de los mexicanos, yo creo que los señores que están ahorita presidiendo todas estas cuestiones de salud se tienen que detener, así sea la persona más indigente que hay en este planeta, pero que sea mexicana, ¿Verdad? Para que nos den nuestros derechos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación y no tienen los oídos con la pena. Sí. Con la pena, decepcionada estoy porque sí se les ha tratado de hablar y no quieren escuchar. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer responsable de esto? Eso es otra cuestión. Estoy de acuerdo pero estoy hablando por la vida de todos nosotros los mexicanos y creo que no somos nada más dos o tres o millones y millones de mexicanos. Sí, yo, yo he tenido... Tenemos que ser escuchados. Sí, yo, yo, yo he tenido tres discusiones importantes con gente del gobierno, de las instituciones de salud. El secretario de salud literalmente lo mandé a chingar a su madre por, por dos cosas que dijo y le comenté ese es un tema que tiene que ver con la irresponsabilidad, pero sobre todo con el manejo inadecuado de estos procedimientos. Es, es muy, muy penoso. Y, y es más penoso que tú seas el Secretario de Salud porque evidentemente el Consejo de Salud General toma siempre la opinión del Secretario de Salud y está anquilosándose el ambiente porque no se toman las medidas que se debieran tomar y se inventan medidas que no nos sirven solo como aspirina. Eso es como nos sirven, no nos sirven de otra forma. Sí. Otro fue un director, el director del, del IMSS, y el otro fue un agente de ICEMIN. Eh, es, siempre es un tema de desconocimiento, de, pero sobre todo de una inadecuada percepción de los temas que son su obligación, Ceci. O sea, sí. esos güeyes no nos ayudan, hacen su trabajo, para eso se les paga. No, Ellos es, tienen perdón. que hacer su trabajo, es, es encabronante cuando te dicen, vamos a ver en qué lo puedo ayudar. No, no, no sea usted pendejo, usted no me va a ayudar. Usted va a hacer claro. su trabajo y yo lo voy a ayudar a usted, que es diferente. En esas estamos, mi buena preciosa. Así es, pero es que además nosotros con nuestros impuestos les pagamos a los señores estos. Y no hacen su trabajo, perdón, no, pero no. a ejecutivo... Trabaja para nosotros. Y ahora sí que le voy a voltear tantito el esquema porque veo muchas actitudes muy prepotentes. Esto no es prepotencia, esto es una realidad. sí sí Absolutamente. Mi buena preciosa, tenemos siete minutos y no quiero que termine okay. esta charla sin que te pregunte lo siguiente. Sí. ¿Qué no te he preguntado que a ti te gustaría mucho transmitir a quien nos va a ver y escuchar a través de esta entrevista? Qué no te he preguntado qué te gustaría que te hubiera preguntado Qué no me has preguntado mira uh, cuáles son mis sentimientos eh, de tener mielofibrosis por 30 años uh -huh. y que aún tengo la dicha de estar aquí o sea qué no me has preguntado Yo te voy a hacer la pregunta concreta cómo te sientes después de 30 años de uh -huh. cáncer te voy a contestar. Me siento feliz, agradecida, hincada de rodillas, a cada momento virtual y física, porque me encuentro el Señor, agradezco. Y una de las cuestiones feliz de poder enlazar. Creo que nací para ello, fíjate. Creo que tú naciste para ello, tu familia nació para ello. Cuando personas que nos encanta que otras sean felices, que otras personas sean sanas, Estamos en eso. Y estoy feliz de estar en eso. Cierto, cierto. Yo, yo cada que te cada que he tenido el gusto de verte personalmente, siempre te veo con una actitud muy muy alegre, con una actitud muy eh, echada para adelante. No sé, evidentemente, como en todo el universo, lo que esté pensando la persona a la que yo estoy viendo, no sé qué está pensando, no sé cuáles serán sus problemas internos más importantes o sus problemas familiares más importantes, pero tu, tu cara siempre refleja una condición de estar echada para adelante y buscando que las cosas mejoren para el universo de pacientes que como tú requieren atención. Y eso es muy bueno porque, dímelo a mí, a mí me han dicho muchas personas que soy mal encarado, que casi no sonrío y les digo pues no hay mucho de qué sonreír la verdad este, independientemente de eso tampoco soy un tipo que, que haya guardado a lo largo de su vida una, una mueca de sonrisa porque en los últimos treinta y tantos años de mi vida he estado muy ocupado del tema de mis hijos y de otros niños y entonces créanme que no es como para estarse riendo pero lo cierto es que yo admiro y reconozco a las personas que, como tú, con un problema tan grave como el que tienes y una atención para tu grupo tan importante, siempre tienes una actitud eh, amable y sonriente. Y eso, eso es muy bueno. Eh, eh, la otra vez le preguntaba a, a un grupo de conocidos, todos varones, todos varones, eh, entre médicos y gente, gente relacionada con las enfermedades. Que, que dijeran tres características que notaran en mí. Eh, todos dijeron, este eres intolerante. Todos dijeron eso. Luego todos dijeron, eres muy determinado. Y la última que dijeron me llamó mucho la atención. Eh, dijeron, eres insolente. Y me llamó la atención porque yo, eh, digamos, que identificaba la insolencia con una fórmula no grata o hasta grosera de ser con las personas, pero... No, no, estoy, perdón que te interrumpa, no, no, no, tú dejas un humanismo por delante, Ajá. que son tu humanismo. Tu asertividad tiene que ser seria, eso hay que entenderlo, pero sí. el humanismo, familia, eso queda por delante. Sí, sí. por delante. No es que se eche uno para adelante, no, yo saco mi mejor foto porque esa es la foto que yo tengo por dentro. Sí. O sea, puedes estar como tú quieras, o sea, como todo el mundo me pueda ver, pero por dentro yo siempre quiero seguir adelante. Esa es una de las cuestiones de que y ¿Sabes, qué, ¿sabes qué me dijo eh, Luis Carvajal, el, el director del Instituto Nacional de Pediatría? No, David, cuando referimos insolentes es que tú puedes estar enfrente del presidente o enfrente de un, un primer ministro, etcétera, y de todos modos, le vas a soltar la que quieras porque no estás de acuerdo con algo. Eso y es admirable. En ese sentido, sí, sí tiene razón. Me acuerdo mucho un día que estaba enfrente de un presidente y le dije varias cosas. Se me quedó viendo y lo que le comenté fue, eres el primer burócrata del país, deberías de hacer tu trabajo. Así. Entonces, lo que hemos estado, bueno, primero te agradezco el comentario tan lindo. Pero lo que hemos estado charlando hoy, este día, es algo que se parece mucho a lo que he charlado con otros queridos amigos y asociaciones. Se parece muchísimo, muchísimo. Ya tú, ya tú vas a ver las, las entrevistas, llevamos treinta y tantas, y casi todas coinciden en algunos puntos de manera precisa, casi todas. Eh, lo más importante de este asunto, esta suerte de eh, entrevistas a todos, tiene que ver con un documento que vamos a enviar a, a muchas partes, al legislativo, al ejecutivo, a las cámaras, a, a las instituciones, a la academia, a las farmacéuticas, a la OEA, a la ONU, a la Organización Panamericana de la Salud, para que entiendan que los enfermos con padecimientos raros, estamos atentos, estamos muy, trabaja, muy trabajadores, estamos muy operadores de nuestros temas y que, por supuesto, vamos a exigirles que cumplan con su obligación, esto que voy a decirte, lo he señalado en algunas ocasiones, México signó 79, 79 acuerdos internacionales, 19 de los cuales hablan de enfermedades como las nuestras, solo cumplen uno. Es infante No se cumplen los otros eh, 16, 17, solo cumplen uno de todos esos. Entonces, tenemos que hacer a que se cumplan todos, porque si se cumpliera, mira, si México cumpliera lo que ordena la Constitución, tú y yo no estaríamos hablando. Totalmente de acuerdo. Estaríamos aplaudiendo. Sí. Si México cumpliera, no tendríamos que hacer congresos, simposios, reuniones, no tendríamos que hacer nada. La otra vez le pregunté a un amigo de Noruega, que cómo manejan ellos su tema de enfermedades raras, y dicen, pues, ¿cómo quieres que lo manejemos? Nos da nuestro medicamento y listo. Y dije, que a toda madre... Qué a toda madre. Y si acá no tenemos que, mira, mira David, ¿para qué hacemos reuniones, simposios, congresos, si todo está solucionado para nosotros? Bueno, pero el seguimiento que dan ellos por lo mismo, yo uh -huh. creo que es eh, ya sin tanto eh, eh, problema, por decirlo así. Lo que pasa es que una cosa es que nos den el medicamento, que no, no, pero dar el seguimiento de alguna manera lo tiene que dar, Aquí nosotros, por más bien que nos portemos, perdóname David. Pero no hay respuesta. Sí. Sí, lo que, lo, que me decía, lo que me decía este noruego es, David, nosotros tenemos solucionado todo. O sea, evidentemente tienen el medicamento, el seguimiento, el, to, todo, to, toda la atención. Es como el, el danés que me dijo que su nieta acababa de nacer y que, y que había sido, nació con Gauche. Le digo, oye, okay, lo siento. Y me dijo, pues sí, ni modo. Pero este... Al segundo día le dieron su primer dosis de medicamento, al segundo día de nacida. O sea, imagínate, aquí en México pueden pasar años para que te den el tratamiento y allá en Dinamarca sí. le dieron al segundo día. Así es. Y preciosa, eh, 30 segundos y quiero aprovecharlos para decirte gracias por todo tu, tu, tu amable acompañamiento este día. Gracias por tu disposición y por tu generosa respuesta a todas las preguntas. Pero sobre todo, gracias por ser parte de un esfuerzo tan importante para muchos mexicanos. Gracias, gracias David. Siempre muy agradecida con ustedes porque esas grandes reuniones fueron maravillosas. Que sigan, por favor, nuestros puestos. Gracias a ti, a Celita, a tus hijos, a todo tu equipo, a todas las asociaciones. Un gran abrazo porque nos hemos hermanado. Y eso es lo que necesitamos, estar hermanados, porque ahorita si no salimos por nosotros, no creo que el Ejecutivo tenga oídos. Estamos Perdón. de acuerdo, estamos de acuerdo. Juntos siempre vamos a ser más fuertes así. Yo te envío nuevamente mi cariño para ti, para toda tu familia. Te, te comento algo que me dijo la otra vez un familiar mío. Oye, tu amiga, la que canta muy bonito, le dije, no, pues cómo no va a cantar un momento. Es una señora infante, papá, es una señora infante, es, es, es, es de la familia de Pedro Infante. Qué lindo. Dale un abrazo de mi parte. Les mando un abrazo. Por Igual. favor, cariño. Seguimos sí. en contacto. Feliz de la vida de esta entrevista. Gracias, David, Celita, Pau, a todos, Davidcito, a todos. Gracias, preciosa. En cinco segundos apago la, la entrevista o la comunicación. Por favor, haz lo mismo. Te agradezco mucho, güera. Cuídate mucho y saludos Gracias. a toda tu familia. Gracias, Igualmente. Gracias, Gracias, David. Saludos.